Amigas y amigas de Opal Televisión, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro comentario de la semana entre el 26 de julio y el 1 de agosto, de sin tantas vueltas. Gracias a nuestros seguidores por los comentarios, que son un importante insumo para mejorar nuestro trabajo. Nuestro conductor habitual no pudo estar con nosotros. Eh, y esperamos que las gestiones que realiza sean exitosas por mi parte estaré encargado de este capítulo eh, y espero cumplirlo como corresponde lo primero es saludar a la república de cuba y a su pueblo por el 26 de julio recién pasado un nuevo aniversario del asalto al cuartel moncada hito determinante en el inicio del proceso revolucionario que hasta hoy vive y resiste. Saludamos la generosa y solidaria cooperación con el Tercer Mundo y América Latina. Del Caribe al Gualmapu, el Machi Celestino Córdoba cumplió ya 90 días de huelga de hambre junto a otros prisioneros políticos mapuche. El Estado de Chile desconociendo todos los tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la OIT, que resguarda los derechos de los pueblos originarios, ha sido incapaz de atender las demandas de un pueblo que solo exige la recuperación de tierras, pues la cosmovisión mapuche está en directa mancomunión con los territorios usurpados por la oligarquía terrateniente, el Estado y su ejército. Ya, oligarquía terrateniente eh, son los mismos de siempre, patrones de fondo, los futres, puros apellidos vinosos o de origen alemán. Pero cuando hablamos de prisión política, no solo hablamos del pueblo mapuche. La semana anterior fueron detenidos Francisco Solar y Mónica Caballero por el OS-9 de Carabineros, con una orden del fiscal regional Héctor Barros, acusados de colocar cuatro explosivos en diferentes lugares de Santiago. Francisco y Mónica son los mismos que fueron absueltos en el caso Bombas 1, y que en España fueron encarcelados por un atentado en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Luego de ser expulsados de la península, llegan a Chile. La Fiscalía Regional, que establece que Solar y Caballero eran objeto de control de inteligencia de las policías, hoy les acusa de estas acciones con explosivos. Inteligente, inteligencia policial. Todo esto en el contexto del fracaso de las acciones políticas para ordenar a la derecha en las votaciones del Congreso. Ni este humo salvó a Gonzalo Blumel. Y llegó un viejo y conocido coronel, coronel de la UDI, Víctor Pérez Varela. ¿Qué huele a podrido? Sí. Pero cuando no olío sí, si sí, este es el país del espectáculo, seguro que esta es otra mala mal montaje para ocultar el fracaso de Blumel. Tampoco podemos olvidar los prisioneros políticos de la rebelión popular de octubre. Mujeres y hombres detenidos por manifestar su ira contra las injusticias del sistema y la indolencia de los honorables representantes del pueblo. Todos los prisioneros son justificados como parte de la lucha contra la violencia. Cuando ya sabemos que la violencia eh, tiene solo un origen, el criminal sistema en el cual vivimos. La prisión política es un instrumento de control y dominación para generar miedo y terror a los trabajadores, al mundo popular y todo aquel que se manifieste en contra del orden. Así es como la democracia mantiene el orden y la estabilidad. El sistema usa el miedo y el terror para mantener control y dominación sobre la población. Entonces podemos concluir que la democracia usa el terror y el miedo. ¿Para qué? Para mantener el instatu quo el mismo orden de las cosas, que es la explotación, miseria y pobreza de la gran mayoría de nuestro pueblo. Aquí cabe una reflexión de un conocido poeta. Todo preso es un preso político, dijo el preso político. Mauricio Reoles. Pasemos a otro tema. Las nuevas pirañas en la pecera de Piñera solo vienen a confirmar algo que ya sabíamos o por lo menos intuíamos. Sebastián Piñera de Cheñique Está y se siente solo. Su apego y cariño al autoritarismo terminó dejándolo sin gobernar y dando palos de ciego. ¿Y qué hizo? Llamó a sus viejos amigos de siempre y los incorporó a su nuevo gabinete. Víctor Pérez, en interior, ex alcalde de Pinochet, Parte del círculo de confianza de Van Rysselberghe, reconocido y declarado pinochetista, amigo de Paul Schaeffer y Colonia Dignidad. Sí, Del sector más progresista de la U y la derecha. Andrés Alamán, exponente del ala más conservadora de Renovación Nacional. En su juventud formó parte de los comandos Rolando Matus, grupos de choque del Partido Nacional hasta 1973. Reconocido miembro de la Patrulla Juvenil de Renovación Nacional junto a Piñera, Espina y Matei. Sumó a Mario ex oficial de Carabineros en Defensa y dejó a Renovación Nacional sin presidente. Carla Rubilar, en Roque, a Desarrollo Social. Y Christian Monkever, otro en Roque, a Sexpress, entre otros cambios. Su primera necesidad es tener un conglomerado que le dé soporte. Necesita recomponer la alianza. Necesita gobernar. Y no tiene problemas en endurecer su discurso y accionar, satisfaciendo así las exigencias del sector más conservador y retrógrado de nuestra sociedad. Seguramente volverá a ser rostro de gobierno del que casi había desaparecido. Las piñerañas en la pecera de Piñera nadarán en un reducido espacio que está limitado por unos vidrios y de ahí no se moverán. Ya lo anunciaron en la UDI con Víctor Pérez en interior, impulsarán la venta de Codelco, de Televisión Nacional, recrudecerán la represión en el Gualmapo y probablemente tratarán de impedir el plebiscito de octubre próximo. Lo que a nosotros nos preocupa es que endurecerán las medidas represivas contra el mundo popular y no tendrán problema para sacar nuevamente a los milicos a la calle. Apara aparecerán otras alimañas en la pecera para sumarse y rastrojear en los desechos de las pirañas. En, defin en definitiva, veremos a la derecha real, en su dimensión real, se acabó el espectáculo del progresismo. Y así los niños del progresismo de derecha, en particular los de Bópoli, los mandaron a acostarse sin postre y a mirar cómo se hacen las cosas con los adultos. El desconfinamiento. Los únicos que han podido vivir en la cuarentena han sido aquellos que tienen dinero para costearlo. Los trabajadores y el mundo popular nunca vivieron cuarentena. Tienen que trabajar y no pueden darse el lujo de protegerse de posibles contagios del COVID-19. El gobierno, una vez más mostrando su real carácter empresarial y en acuerdo con los grupos de poder que solo se preocupan por sus ganancias y no del bienestar y la salud de chilenas y chilenos, implementó el plan paso a paso. Les avisamos, la transición aún no termina. Lo que pasa es que ahora es como una comuna. El comportamiento de la implementación de este plan ha sido el esperado. No hay transporte en la capital ni en las regiones provocando grandes aglomeraciones en todos lados. No hay control de, pre, de personal sanitario y deja las puertas abiertas de par en par para un gran rebote del contagio. Mientras, la ministra Gloria Hood declara, vimos un muy buen cumplimiento en el uso de las mascarillas en el transporte público. No tuvimos reportes de aglomeraciones. El subsecretario de redes asistenciales del Minsal, Arturo Zúñiga, dice las aglomeraciones son como comerse una lechuga sin lavar. Esto no sucede. ¿Es que esta gente no es capaz de mirar por la ventana de sus autos institucionales los paraderos de las micros? Aún no tenemos informe de contagios, pero esperamos que no suban, pues los trabajadores y el mundo popular son los más expuestos y los que siempre pagan los costos de estas políticas de un gobierno de empresarios. El paso a paso no es el primer intento de iniciar el desconfinamiento del país. Con un solo argumento, reiniciar la reactivación económica. Ya habíamos visto el plan retorno seguro gradual y las cuarentenas dinámicas. El Consejo Asesor y diversos especialistas, entre ellos el Colegio Médico, han expresado su rechazo al plan paso a paso, considerando que los números de contagio son extremadamente altos todavía. ¿Sordos? Sí. No hay peor sordo que el que no quiera oír, y en este caso, a los que sí saben. Como ya dijimos, los únicos que pudieron hacer cuarentena total fueron los que pueden financiarla. Es decir, estamos frente a, una, a otra forma de desigualdad social. En este caso, la pandemia sanitaria. Pues los trabajadores formales son obligados por la patronal a asistir a sus trabajos y exponerse a contagio, aunque estos no fueran, ¿cómo es que les dicen? Esencial, esenciales, eso, esenciales. Esenciales. Eso nos recuerda a los relatos del Lager en la Segunda Guerra Mundial. Y los trabajadores informales continuaron en las calles buscando los ingresos para poder comer y un techo que habitar. Cuando hablamos del alguien, no estamos hablando del tipo de cerveza, estamos hablando de los campos de concentración nazi, donde habían trabajadores esenciales y no esenciales. ¿A cuál de ellos habrán primero enviado a las cámaras? Las distintas organizaciones de trabajadores han rechazado el plan haciendo un llamado a boicotearlo. Pero claro, los medios de desinformación no los han cubierto, pues son los patrones los que controlan el discurso. Y finalmente esta semana cerró con la cuenta pública de su excelencia, el presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, que en su discurso señaló, <ríe> porque aquí hablamos sin tantas vueltas,